Muchísimas gracias, Yerian. Bien, en este momento a propósito de la locución de los tres candidatos eh, presidenciales, o tres de los demás candidatos, porque hay más, en la noche de ayer eh, realmente hay que decir que las expectativas no eran muchas porque presentar eh, las ideas ya eh, trabajadas, leídas, es muy fácil eh, si se quiere contrario a lo que se buscaba y a lo que un grupo de personas, organizaciones eh, de nuestro país, pues aspirábamos a que en la República Dominicana se pudiera dar el primer eh, debate presidencial con todos los candidatos o los principales. Una de las cosas que pienso que afectó mucho a la propuesta de Ángel eh, eh, en ese aspecto que tiene que ver con la exclusión de los, de los candidatos y lo que y la forma en que ellos eligen a unos y otros sobre el porcentaje y demás, en el caso de Ángel, los candidatos que no hayan sacado un 5% en las últimas elecciones, y en el caso de la AIRD, que es un 15% que amerita para ellos poder eh, o permitirles a los candidatos presidenciales que participen de la presentación de sus propuestas, creo que es excluyente, ¿por qué? Porque entiendo que todos tenemos derechos, a quienes representan eh, a un grupo de la población que, si bien es cierto, no tendrá los números o la cantidad de votantes que tienen los principales partidos, tenemos el derecho, tenemos el derecho de escuchar las propuestas de a quienes nosotros eh, seguimos a nivel político o con quien nos identificamos. Creo que la exclusión en pleno siglo XXI es antidemocrática. ¿Por qué? Porque se supone que tanto... Eh, Guillermo como el, el otros candidatos a la presidencia tienen la, el, el derecho, vamos a decir, de que el pueblo lo escuche y como organización o como institución que busca llevar a la población información, contenido sobre la visión o propuesta de gobierno de cada uno de los candidatos, eh, no es la mejor forma de hacerlo porque entonces, ok, estos tres importan y los dos eh, o uno más no. Nosotros aspiramos ya para, eh, indiscutiblemente no será para este proceso, eh, que para las elecciones eh, venideras aquí se pueda instituir, se pueda instituir de manera, si se quiere, a través de, de una ley o de la eh, consideración en lo que es la ley de partido de incluir este aspecto, la, que sea obligatorio los debates presidenciales en nuestro país, contrario a lo que pueden pensar algunas personas pensamos que no es lo mismo decirlo, como he venido acá diciendo he hablado tres veces del tema porque realmente eh, creo que es muy importante o sea no es lo mismo decirle a la gente que voy a construir 100 mil viviendas pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿De dónde van a salir esos recursos? No es lo mismo decirle a la gente que vamos a llevar a la República Dominicana al aire espacial, pero ¿cómo lo voy a hacer? O sea, ¿en qué se sustentan esos planteamientos? Es eh, lo típico en nuestro país de decir que van a hacer, que van a hacer, que van a hacer, que van a hacer. Y como de alguna forma eh, decía ayer, Jan, si eso no tiene algún argumento legal que si, posiblemente hasta que, que obligue a dar eh, las informaciones de por qué usted no cumplió con eso que informó, porque es que podemos decir que vamos a hacer de todo, pero también esto podría ser hasta un engaño: que yo voy a hacer de todo en este momento, te ofrezco lo que tú quieres escuchar. Pero, ¿qué tan cierto o qué tan eh, factible? Eh, sí, ¿qué tan factible y qué tan eh, sincera es mi presentación de gobierno en estos momentos o qué tengo yo la capacidad de realizar esto que estoy planteando. Son muchas las cosas que se dan en lo que tiene que ver con el cumplimiento de las propuestas eh, cuando la presentamos. Entonces, si no tenemos... Si no tiene el público, el pueblo, quienes siguen estos estas iniciativas políticas de escuchar y de ver que haya una interacción entre los candidatos en un escenario preparado para eso, pues realmente no nos vale mucho escuchar 20 minutos a Luis Abinader, escuchar 20 minutos a Gonzalo Castillo, por otro lado a Leonel Fernández. Es lo mismo que ha venido haciendo Gonzalo cuando se dirige al país eh, a través de los medios, eh, con un anuncio preparado, grabado, editado, que estar leyéndolo en un teleprompter con un grupo de personas ahí sencillamente escuchando. No le vemos la gran novedad, no le vemos la, el, el, el gran impacto que esto podría tener a quienes buscamos indagar, profundizar sobre lo, sobre lo que harán los candidatos en, en su gestión de gobierno. Dicho esto, eh, queremos, queremos y creemos que para el próximo eh, proceso electoral debe de ser señores, escuchen, esto debe de ser obligatorio. Los debates, nosotros necesitamos ver qué tanto conocen, cómo se desenvolverían cada uno de los representantes. No ha sido posible, ya eso quedó eh, eh, eh, fuera de, del, del tema o de la posibilidad de que se dé en nuestro país en este proceso electoral del 5 de julio, pero no podemos dejar esto por sentado. Vamos a continuar abogando de que los debates presidenciales se den en la República Dominicana y yo me pregunto y le pregunto a los amigos televidentes qué es tan importante, qué es tan importante para un candidato presidencial que tiene una agenda ya eh, pues llena o que no tenía eh, posibilidad de dar ese momento, ese tiempo a su pueblo, a su país, al que él pretende dirigir. ¿Qué es más importante? Eh, presentarse en un debate presidencial. O sea, ¿qué cosa más eh, con mayor nivel de importancia, valga la redundancia, tenía Gonzalo Castillo, que no le permitió eh, participar en ese debate? Y lo increíble de todo esto es que el señor Temístocles Monta había dicho en la mañana que sí, que él iba a participar. ¿Y qué pasó en esas horas? Que luego entonces dijeron que no. Hay que ponernos claro. Ante todo esto conocemos las circunstancias eh, que de alguna forma pensamos que no hizo posible que el candidato del oficialismo participara. ¿Y Luis Abinader? Es que dos candidatos no tiene sentido, de hecho ni los tres. Yo abogo que sean todos los participantes. Pero en el caso de Luis, él estaba dispuesto. Ahora Gonzalo no, dijo él, que él no. Él no. nunca confirmó. Pero él, él estaba le, en la disponibilidad. Pero él pudo haber ido a, debat a debatir con Leonel. Pero son dos candidatos. No, no, no pero él no pudo debatir. Sí Los para, dos candidatos. Para que, para que él pudo haber no debatido con Leonel. Confirmaron. Nos llama poderosamente la atención que uno por su lado, cada uno por su lado había, estaba confirmando y Ángel estaba informando que incluso. Movió ha prorrogado, la fecha. Ha prorrogado claro. la fecha para darle la oportunidad de, de su reca que recapaciten o que in, involuc se involucren en el tema, porque fíjate lo de anoche no era el debate, no, era la no, presentación. Eso lo ha hecho Gonzalo proyecto, en varias ocasiones. Del de proyecto de presidencial que visualizan para un posible mandato pero mira todo lo que se ha extraído de este proceso, claro, de ese cuesta. pensamiento político adaptado a una visión de nación. Pero Luis Abinader nunca confirmó que iba. Pero tenía y, la disposición. Y al final, no, no, no, no. Pero él lo dijeron nunca, él como que sí. Al final lo que hizo fue que lo condicionó a que Gonzalo participara, no tiene sentido también. Bueno. O sea, pero en el caso del candidato del uyeron, oficialismo, en el caso del candidato del oficialismo dijo rotundamente yo? que no. Dijo rotundamente que no, porque tenía una agenda previa. Yo quisiera saber, como ciudadana, eh, qué es tan importante para Gonzalo Castillo que no pueda participar en un debate presidencial. O sea, qué es más importante, dirigirse a la nación, debatir con los demás candidatos o seguir eh, llevando salchichón con pan. Posiblemente mm. sea eso. Pero nada, dejado esto aquí, eh, nosotros... En el día de anoche, le comentaba a los muchachos, nos impactó muchísimo y de hecho le hacía la pregunta a, a Guido y, y, y a Fulvio, que, este, que espero que esté ahí en casa, que escuche Ay, esto. Vamos Fulvio. a recibir la llamadita y, con, y seguimos. Sí, buenos, buenos días. Día. Buen Adelante. día, caballero. Buen día, le escuchamos. Si es el amigo de Pimentel, me va. Sí, buen día, buen día. Buen día, caballero. <risa> Disculpe, <risa> que fue que... La escuchamos. Sí, con amigos de Pimentel que tiene ya que le da muchísima funda Ok. Mira qué sucede. En este país, hasta que no se aprenda una verdadera democracia, como en esos países, que si hay democracia, que los candidatos tienen que demostrar cómo que van a, a organizar el país, a hacer las cosas como tienen que hacer, la construcción, la salud, educación y todo eso. Mira, nada más presentaron tres programas de gobierno. Entonces, Guillermo Moreno no tiene programa de gobierno el otro partido no tiene el programa de gobierno el otro partido no tiene el programa de gobierno ahí se ve que Ángel es una institución más que respalda a los críticos corruptos de este país no. porque, eh, aunque a Binalegas haya llegado al poder no va a tapar la solución como él quiere porque Leonel brindó la, la, la justicia David lo tiene que también y si este muchacho llega que quiera Dios que pueda llegar Mire, vamos a decir, ¿verdad? Leonel que va no, a no tiene a justicia mi hermano. Creo que es muy injusto y excluyente la manera en que manejan eh, tanto Ángel como la ARD la selección para eh, la presentación la selección de los candidatos para la presentación de su propuesta. Son candidatos y son gente que están ahí, que tienen un interés de llegar al país. Bueno, cierro diciendo esto. Al PRM, al PRM, eh, que no se la crea tan ganada. O sea, el hecho de sentirse que están con el 50, con el 51, el 52, está, Guido, el 48, bueno nosotros sabemos, y ahí le voy a comprar el discurso, como dice Amado, que esta es una sociedad, ciertamente no lo podemos encasillar a todos por sectores de poseído, de que porque le llevan la funda de pan va a votar por ese, no, es cierto, no todos son así, pero nosotros tenemos una sociedad, que la cultura es la dádiva, que la cultura es el populismo, y contrario a lo que piensa Francis y Fulvio, y de hecho eh, Guido de alguna forma me dijo que no. Ese accionar y ese trabajo día a día, populista, porque un gobierno, un presidente no está para estar llevando gas, pan, ni salami, ni huevo, ni, ni chupete. Eso de alguna forma impacta en un segmento muy amplio de la población. Sabemos que aquí las masas desposeídas y sectores vulnerables es mucho más que el que tiene un nivel de conciencia al PRM que no se juegue y la campaña tan live que está haciendo Abinader y lo digo con propiedad porque yo lo sigo a través de las redes y sigo las informaciones y el comportamiento de cada uno de los candidatos que no se jueguen con el gobierno con el poder, con los recursos y con el populismo que Abinader no ha querido hacer mucho uso de él, muy correcto pero Gonzalo Castillo haciendo todas esas bajezas políticas porque para mí es muy bajo ver un candidato llevándole huevo y pan con su cara y funda de arroz con esas bajezas políticas le puede dar un susto el PRM que no se juegue eh, de esta manera concluyo muchachos así es. gracias Carolina gracias.